Esta iniciativa de, del, del Ministerio de Cultura de la provincia es un, un abrazo grande porque nos permite llegar a una ciudad como es esta, Concepción del Uruguay, donde están viniendo muchos alumnos de distintas ciudades, de alrededores. La propuesta inicial era de 30 vacantes y superamos los 84 inscriptos. Cada vez que vengo a Concepción me sorprendo de la evolución que hay en cuanto al conocimiento y a la y a las ganas de hacer cosas de los músicos de acá. Eh, por otro lado, me sentí extremadamente cómodo en, en las clases. Eh, hubo una devolución muy interesante de, de, de parte de, de todos los alumnos que se anotaron. Algunos son músicos, otros son managers, otros son productores, otros son eh, técnicos. Como siempre en este tipo de, de seminarios, se anota gente ligada a la música y la producción eh, abarca eh, Cuestiones tan amplias que, que genera inquietudes en, en, en varias actividades. Sí fue sorpresiva la cantidad de inscriptos y también el hecho de que vengan de otras ciudades. En un lugar donde hay menos habitantes hay una cantidad de dificultades, en Buenos Aires hay más dificultades todavía. Y por otro lado, eh, una de las consultas que yo le hice a los a los 84 escritos es cuántos músicos conocen que hayan ido a Buenos Aires y que hayan generado una carrera en la que les haya ido bien económicamente y me, ninguno conocía a nadie, o sea que la estadística es cero. Es decir, que esa situación que, que, que se genera siempre de pensar que Buenos Aires es un mejor lugar para poder hacer música o un mejor lugar para producir, es falso porque no, no es real digamos es concreto estadísticamente, un músico se puede desarrollar en una ciudad como Concepción del Uruguay eh, de la misma manera que se puede desarrollar en Buenos Aires, eh, todo lo demás es publicidad falsa y lo que sí veo es que la calidad y la capacidad de los músicos de acá es la misma que la que, que, la que de los músicos de Buenos Aires. De hecho, eh, hoy escuchamos una de las bandas de los chicos de acá, y, el, y, el, y suena igual que una banda de Buenos Aires. ¿no? Y casi todas las bandas que yo vi, de, de la, no solo de la ciudad de Concepción, sino de la provincia de Entre Ríos, eh, tienen, no, no, no veo diferencia, la verdad, técnica, estética y artística. Eh, tal vez es hora de, de empezar a romper con, con ese mito y empezar a generar música local, que sea representativa del tiempo y del lugar en donde uno vive, y eso que sea una expresión artística que, que, que enorgullezca a, a, a la persona que la está haciendo, sea donde sea. Eh, hoy los accesos para poder, si alguien quiere llegar a Buenos Aires, que no es ninguna meta, eh, lo puede lograr igual a través de las, de, de la, de las ediciones digitales y eh, a través de las redes sociales. Es decir, no es como antes que uno tenía que ir a tocar, a un pub de Buenos Aires, para hacerse notar, o hacerse ver, o mostrar su música, y hoy en día, a través de internet, ya tiene acceso a, a cualquier lugar del país y del mundo, inclusive. Yo creo que igual la conciencia de los, de los jóvenes eh, está, está modificándose, y espero que eso Sigue evolucionando porque las características, por ejemplo, culturales de la ciudad de Concepción del Uruguay, las, las características culturales de la provincia de Entre Ríos son eh, superiores a las características culturales de la, de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, y, el, y el, el interés que hay por la cultura, yo lo veo a través del Ministerio de Cultura de la provincia, no es el que tiene el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, hay una notable diferencia entre los funcionarios de cada uno de estos ministerios en, en sus inquietudes porque la población de cada ciudad esté más compenetrada con la cultura, eh, generarle espacios de, de capacitación, eh, generar eh, mecanismos de, de desarrollo de de las obras artísticas. Es lo mismo que hablamos en cuanto a la producción. Eh, se optimizan recursos, eh, con menores recursos se hacen mejores cosas.